Mauro Armiño, traductor de Guy de Maupassant, nos dice En el conjunto de sus relatos pueden verse tres directrices Una crítica de la hipocresía social centrada sobre todo en la burguesía Formada mayormente por funcionarios La radiología de unas zonas de Francia arruinadas mental y moralmente por la miseria y el atraso y por último, la introspección que hace de las zonas oscuras de la mente humana desde la ficción. Hoy leeremos el cuento En Venta. Ya damos comienzo. Espero que te guste. En Venta Partir a pie cuando el sol se levanta Y caminar sobre el rocío por los campos A orillas del mar en calma ¡Qué embriaguez! ¡Qué embriaguez! Entra en nosotros por los ojos Con la luz por la nariz Con el aire ligero Por la piel con los soplos del viento ¿Por qué conservamos el recuerdo tan nítido Tan querido, tan agudo de ciertos minutos de amor con la tierra, el recuerdo de una sensación deliciosa y rápida, como la caricia de un paisaje encontrado en el recodo de un camino, en la entrada de un valle a la orilla de un río, como si hallásemos a una hermosa y complaciente joven. Recuerdo un día entre otros. Caminaba a orillas del océano bretón hacia la punta de Finisterre. Caminaba sin pensar en nada, con paso rápido, paralelo a las olas. Era en los alrededores de Quimperlé, en esa parte que es la más dulce y más bella de Bretaña. En una mañana de primavera, una de esas mañanas que os rejuvenecen veinte años. Resucitan vuestras esperanzas y vuelven a dar los sueños de adolescentes. Iba por un camino apenas marcado, entre los trigos y las olas. Los trigos no se movían lo más mínimo, y las olas apenas lo hacían. Se sentía el olor dulce de los campos maduros y el olor marino del vatic. Iba sin pensar en nada hacia adelante, Continuando mi viaje iniciado hace 15 días, una vuelta a Bretaña por sus costas. Me sentía fuerte, ágil, feliz y alegre. Caminaba. No pensaba en nada. ¿Por qué pensar en estas horas de alegría inconsciente, profunda, carnal, alegría de bestia que corre por la hierba o que vuela en el aire azul bajo el sol? A lo lejos, oía cantos piadosos, tal vez una procesión, era domingo. Pero repasé un pequeño cabo y me quedé inmóvil, maravillado. Cinco grandes barcos de pesca me parecieron llenos de gente, hombres, mujeres, niños que iban al perdón. Costeaban la orilla suavemente, apenas empujados por una brisa blanda jadeante que hinchaba un poco las pardas velas. Luego, agotándose inmediatamente, las dejaba caer lacias a lo largo de los mástiles. Los pesados barcos se deslizaban lentamente, cargados de gente. Y toda esa gente cantaba. Los hombres de pie en los forros. Tocados con el gran sombrero lanzaban sus potentes notas, las mujeres gritaban sus notas agudas, y las voces chillonas de los niños parecían sonidos de falso pífano en medio del gran clamor piadoso y violento. Y los pasajeros de los cinco barcos clamaban el mismo cántico, cuyo ritmo monótono se elevaba en el cielo tranquilo, y los cinco barcos iban uno tras otro muy cerca unos de otros. Pasaron por delante de mí, a mi lado, y los vi alejarse, oí debilitarse y apagarse su canto. Y me puse a soñar en cosas deliciosas, como sueñan todos los jóvenes, de una manera pueril y encantadora. ¡Qué rápido huye esa edad de la ensoñación! La única edad feliz de la existencia... Nunca está uno solo, nunca está uno triste, nunca taciturno ni afligido, cuando lleva en sí la facultad divina de perderse en las esperanzas, en cuanto está solo. ¡Qué país de hadas! Ese donde oturo ocurre en la alucinación del pensamiento que vagabundea. ¡Qué bella es la vida bajo el polvo de oro de los sueños! Todo eso ya acabó. Me puse a soñar. ¿En qué? En todo lo que se espera continuamente, en todo lo que se desea, la fortuna, la gloria, la mujer. Y seguía caminando con rápidas zancadas, acariciando con la mano la cabeza rubia de los trigos que se inclinaban bajo mis dedos y me cosquilleaban la piel como si hubiera tocado unos cabellos. Contorneé un pequeño promontorio y divisé, en el fondo de una playa estrecha y redonda, una casa blanca, construida en tres terrazas que descendían hasta la orilla. ¿Por qué la vista de aquella casa me hizo estremecerme de alegría? «Lo sé». Viajando de esa forma, uno encuentra a veces rincones de región que creéis reconocer desde hace mucho. De los familiares que le son, de lo mucho que agradan a vuestro corazón, ¿es posible que nunca los hayamos visto? ¿No hemos vivido allí antes? Todo os seduce, os encanta la dulce línea del horizonte, la disposición de los árboles, el color de la arena. ¡Oh, la bonita casa de pie sobre sus altos graderíos! Grandes árboles frutales habían crecido a lo largo de las terrazas que descendían hacia el agua como gigantescos escalones, y cada una llevaba, como una corona de oro en su cima, un largo ramo de retama en flor. Me detuve presa de amor por aquella morada, como hubiera querido poseerla, vivir siempre allí. Me acerqué a la puerta con el corazón palpitante de deseo y vi sobre uno de los postes de la barrera un gran cartel en venta. Sentí una sacudida de placer como si me hubieran ofrecido, como si me hubieran dado aquella casa. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? No lo sé. En venta. Por lo tanto, ya casi no era de nadie, podía ser de todo el mundo. Podía ser mía, mía, mía. ¿Por qué aquella alegría, aquella sensación de gozo profundo inexplicable? Sabía, sin embargo, que no la compraría. ¿Cómo la habría pagado? No importa, estaba en venta. El pájaro enjaulado pertenece a su amo. El pájaro en el aire es mío porque no es de nadie. Entré en el jardín, oh, el delicioso jardín con sus estrados superpuestos, sus espalderas de largos brazos de mártires crucificados, sus matas de retamas doradas y sus dos viejas higueras en el extremo de cada terraza. Cuando estuve en la última miré el horizonte. A mis pies se extendía la pequeña playa redonda y arenosa separada del alta mar por tres rocas pesadas y pardas que cerraban su entrada y debían de romper las olas los días de mar gruesa. En la punta, enfrente, Dos enormes piedras, una de pie, la otra echada en la hierba, un mengir y un dolmen semejantes a dos extraños esposos inmovilizados por algún maleficio, parecían mirar siempre la casita que habían visto construir, ellos, que conocían desde hacía siglos aquella bahía antaño solitaria, la casita que verían derrumbarse, desmigarse, desvanecerse, desaparecer, la pequeña casa en venta. ¡Oh viejo dolmen y viejo men ir! ¡Cuántos amo! Y llamé a la puerta, como si hubiera llamado a mi casa. Salió a abrir una mujer, una criada, una viejecita vestida de negro con una cofia blanca que se parecía a una beguina. Tuve la impresión de que a aquella mujer también la conocía. Le dije usted no es bretona, verdad ella respondió no señor soy de lorena y añadió viene para visitar la casa sí claro y entré tenía la sensación de reconocer todo las paredes los muebles casi me sorprendió no encontrar mis bastones en el vestíbulo entré en el salón un precioso salón tapizado de esteras y que miraba al mar por tres amplias ventanas. En la chimenea, jarrones de china y una gran fotografía de mujer. Me dirigí hacia ella inmediatamente convencido de que también la reconocería. Y la reconocí, aunque estuviera seguro de no haberla visto nunca. Era ella, ella, ella misma. La que yo esperaba, la que yo deseaba, la que yo amaba y cuyo rostro acosaba mis sueños. Ella, la que siempre buscamos en todas partes. La que vamos a ver a la calle dentro de un momento. La que vamos a buscar por los caminos en el campo cuando divisamos una sombrilla roja sobre los trigos la que ya debe de haber llegado al hotel en el que entro de viaje, en el vagón al que voy a subir, en el salón cuya puerta se abre delante de mí. Era ella. Con toda seguridad, indudablemente, ella. La reconocí por sus ojos que me miraban, por sus cabellos peinados a la inglesa, por su boca, sobre todo por aquella sonrisa que yo había adivinado hacía mucho tiempo pregunté en seguida ¿Quién es esa mujer? La criada con cabeza de beduina respondió en tono seco ¿La señora? Yo proseguí ¿Es su ama? Ella replicó con su aire devoto y duro Oh, no, señor. Me senté y dije cuéntemelo. Ella permanecía estupefacta, inmóvil, silenciosa. Yo insistí. —Entonces es la propietaria de esta casa. —¡Oh, no, señor! —¿A quién pertenece entonces? —A mi amo, el señor Turnell. Tendía el dedo hacia la fotografía. —¿Y esa mujer quién es? —Es la señora. —¿La mujer de él? —¡Oh, no, señor! —¿Su amante entonces? —La becuina no respondió. Roído por unos vagos celos, por una cólera confusa contra aquel hombre que había encontrado aquella mujer, continué. ¿Dónde están ahora? La criada murmuró. El señor está en París, pero la señora no sé. Me estremecí. Ah, ¿ya no están juntos? No, señor. Fui astuto y con voz grave. «Dígame lo que pasó. Tal vez podría ser útil a su amo. Conozco a esa mujer. Es una malvada». La vieja sirvienta me miró y, ante mi aspecto abierto y franco, tuvo confianza. «Oh, señor, hizo a mi amo muy desgraciado. La conoció en Italia y la trajo consigo como si se hubiera casado. Ella cantaba muy bien. Él amaba, señor. La amaba. Daba lástima verlo». Y estuvieron viajando por esa comarca el año pasado, y encontraron esta casa que había construido un loco. Hay que estar loco para instalarse a dos leguas del pueblo. La señora quiso comprarla enseguida para vivir aquí con mi amo, y él compró la casa para complacerla. Y se quedaron aquí todo el verano pasado, señor, y casi todo el invierno. Y luego una mañana a la hora del almuerzo el señor me llama. Césarín ¿ha vuelto la señora? No, señor. Esperamos durante todo el día. Mi amo estaba como loco. Se la buscó por todas partes, no la encontraron. Se había ido, señor. Nunca se supo dónde ni cómo. ¡Oh, qué alegría me invadió! Tenía ganas de abrazar a la becuina, de cogerla por la cintura y hacerla bailar en el salón. A ella se había ido, había escapado, lo había abandonado cansada, harta de él. ¡Qué feliz me sentía! La vieja criada prosiguió. El señor estuvo a punto de morir de dolor y regresó a París dejándole con mi marido para vender la casa. Piden veinte mil francos, pero yo ya no escuchaba, pensaba en ella, y de repente me pareció que me bastaba compartir de nuevo para encontrarla, que ella había debido devolver a la región aquella primavera para ver la casa, su preciosa casa, que tanto habría amado sin él. Puse diez francos en la manos de la vieja, cogí la fotografía y huí corriendo y besando como un loco el dulce rostro metido en el cartón. Volví al sendero y me puse a caminar mirándola a ella. ¡Qué alegría que fuese libre que hubiera escapado! Seguro la encontraría hoy o mañana. Aquella mañana o la siguiente, dado que ella lo había abandonado, y lo había abandonado porque había llegado mi hora. Ella era libre en alguna parte del mundo. No tenía más que encontrarla, puesto que la conocía. Y seguía acariciando las cabezas dobladas de los trigos maduros. Bebía el aire marino que me hinchía el pecho. Sentía el sol besarme el rostro. Caminaba, caminaba loco de felicidad, embriagado de esperanza. Caminaba, caminaba seguro de encontrarla pronto y de volver con ella para vivir en nuestra torre, en la bonita casa, en venta. Cómo le gustaría vivir allí esta vez. Fin